Se preparó, se puso linda, su amiga y amaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio ella le engañaba Como si nada bueno. Ella se preparó, se puso linda, su amiga y amaba Salió de rumba ¡Gracias! La... rumba nada le importó, porque su novio le engañaba, como si nada. Se popo se perdió, esa mamacita tan chula, con la piel en el club me imagino desnuda. Tiene dos amigas que parecen de película, que donde quiera que llegan a hacer las demás y ridícula. Un hermoso golpe, yo te lo aseguro que como ella no hay dos, él le falló y ella se rebeló. Paró. Se puso linda Su amiga y amaba Salió de rumba